política internacional, es la situación de Haití. Este fin de semana, la primera dama, eh, ya dentro de lo que cabe recuperada, del atentado que casi le cuesta la vida, regresó a Haití. Ahí la podemos ver, esa fue la primera foto que se hicieron viral eh, en lo que fue su regreso a Puerto Príncipe, Haití. Que Hay una, una conjetura, porque el video no lo tengo ahí, pero... Cuando ella iba a montarse, el primer ministro estaba al lado de ella, fue quien la recibió. Sí. Eh, el primer ministro que está actualmente, no el que nombró eh, el, el presidente asesinado de Haití, sino el que estaba antes, que eh, eh, estaba hasta el cargo, hasta hoy, porque de último minuto acaba de renunciar como primer ministro de Haití. Entonces hay una serie de nebulosas y de cosas que uno no entiende, porque ella regresó a Haití escoltada, obviamente se ve con unos eh, guardaespaldas norteamericanos o sea se le ve por su físico lo que no se sabe si son de la DEA si son del FBI si es una seguridad privada lo que sí en un video que, que ahora mismo no lo tengo a, la, a mano uno de ellos cuando el primer ministro va a despedirse de ella lo aparta en pocas palabras en buen dominicano lo empuja como quien dice hey, saque pie entonces eh, hay que ver qué va a suceder en Haití, cosa que me llama poderosamente la atención, caramba. Y yo veo muchos dominicanos que también, por ejemplo, nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos, que están pasando por una situación quizás no la misma que Haití, ¿eh? de, pero yo veo muchos dominicanos que se han, eh, de una forma u otra, identificado con esta lucha que eh, eh, principalmente los hermanos cubanos están llevando en este momento, por la situación de, de, de, de, de, de protesta que comenzó con una simple protesta y se ha convertido ya en algo sumamente preocupante. Eh, pero con, con Haití yo no veo a nadie identificado, ni siquiera la comunidad internacional. Y, y ahí es que yo hago hincapié, por ejemplo, eh, los cubanos que están en principalmente en Miami, han salido a protestar, incluso el fin de semana fueron una protesta masiva al Capitolio, pidiendo que el gobierno de Biden intervenga a Cuba, eh, ayude a los cubanos y, y, y les corabole para que estos cubanos no sigan siendo maltratados, según ellos, por el gobierno y la dictadura eh, cubana. Pero yo no veo la influencia ni nadie de los haitianos, al contrario, yo vi la Miss Universo hablando plumeburra en contra de los dominicanos, que bastante la han apoyado en su carrera como modelo y como participante en Miss Universo, esas cosas. Yo no lo veo pronunciándose, ni veo eh, eh, esa masa de haitianos, que hay mucho, principalmente en los Estados Unidos, eh, haitianos que eh, ha trascendido empresarios, eh, también eh, artistas, y yo no lo veo pronunciándose Muy a mal. favor de, de Haití, Muy ni mal. tampoco los dominicanos. No. Señor Haití es el país hermano, que tenemos de una forma u otra que ayudarlo, mira lo que hace la ONU ahora, Ajá. le pide a República Dominicana que ayude a la hambruna del mundo. ¿Qué es hambruna del mundo? ¿Qué es lo que me están hablando a mí que ayudemos al mundo? Vamos a ayudar a Haití. ¿Por qué? Haití, de una forma u otra, afecta directa e indirectamente. Mira lo que tuvo que hacer el presidente Luis Abinader. Una medida que aplaudimos. Reabrir el comercio bilateral. Que, que uno dice bilateral por decirlo. Pero un comercio casi unilateral entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué digo casi unilateral? Porque de, de, de un 100% de comercio, el 90% son productos que los haitianos nos compran los dominicanos. Y apenas el 10% de algunos productos, y quién sabe qué tipo de productos, es que eh, el, el comercio dominicano le compra a Haití. Es decir, que es un negocio y, y casi eso, unilateral que tenemos Y eso con que ellos no compran es retornado una vez más a, a República Dominicana. No, no, espérate, porque eso. es que Haití es nuestro principal, claro. no socio, como dice porque tampoco. No, no son socio. Sino nuestro principal cliente, claro. que nos compra los productos, principalmente el huevo, eh, el pollo, eh, producto agrícola. Óyeme, una decisión inteligente de Luis Abinader, a abrir, el comercio que ya, según tengo informe está prácticamente regularizado ya nuevamente, porque los haitianos van a seguir viviendo. Esta situación, los haitianos, es como el COVID. Ya los haitianos, con el tema de los atentados, de los paramilitares, de eh, eh, ya ellos, eso es el día a día Roberto, de los haitianos. independientemente a todo eso, ellos son seres humanos y son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos, si podemos ayudarlos, debemos de ayudarlos. No, no, no. Y eso, y no, no, eso... Es que no es asunto de ayuda, eh, eh, eh, Paola. Si lo vemos, de que no, que son haitianos, no, no, no. Si lo vemos por ahí, la gente no va a ayudar a Haití por pero, el simple hecho... Yo me refiero de al gobierno, abrir la frontera, sí, el comer... No, no, yo digo nosotros como ah, dominicanos bueno. que discriminamos al haitiano mm, por ser prieto. No por ser debe espejo, de ser así. Por eso, si nos vamos por la parte humana, el dominicano no quiere saber del haitiano. El dominicano utiliza al haitiano para que trabajen en la construcción, para que trabajen en la agricultura, pero realmente no es de corazón. Entonces, es por necesidad que nosotros debemos de... ¿Y por menos, sí, cobran menos? No, nosotros por necesidad debemos de ser el primer país, guste o no nos guste, en tratar de que en Haití se restablezca un gobierno, tratar de que en Haití se restablezca eh, eh, una política y una seguridad por lo menos, por lo menos viable. ¿Por qué? Porque, ah, no, que Europa, no, que Estados Unidos, no. Esa gente, óigame, esa gente lo que le interesa nada y explotar Haití. Pero nosotros sufrimos las consecuencias porque es que lo tenemos pegado en nuestro hermano gemelo y la gente no lo quiere ver. Si nosotros vamos de hacer, si hay una, una, una guerra civil en Haití que prácticamente está ahí, ¿para dónde van a coger los haitianos? ¿Van a coger para el mar? Es para República Dominicana... ¿Eh? Y la economía, mala o buena de Haití. ¿Tú sabes los millones de pesos que compran los haitianos a los comerciantes y a los productores dominicanos? Estamos hablando de millones de dólares al año. Entonces, nosotros somos, atención a los empresarios, que son los primeros beneficiados, son los que tienen que salir a la defensa de Haití y que se investigue, no que el FBI. Ahí debió, que lo dijimos al principio, el gobierno dominicano debió demandar la inteligencia dominicana a investigar qué es lo que está sucediendo en Haití. No podemos esperar que, que, que el FBI, que Estados Unidos diga, ah, no, que aquí no. Porque nosotros tenemos militares preparados de inteligencia, DNI, eh, de crimen, toda, esa, toda, esa, toda esa gente que está aquí preparada, que se le han pagado cursos carísimos, que están preparados, que tenemos incluso la tecnificación tenemos la preparación y tenemos las armas para ahí Haití. ¿Por qué tiene que ir el FBI? ¿Por qué tiene que ir a Estados Unidos? ¿Eh? Haití hasta ahora es un país independiente y nosotros somos los que estamos aquí. y Somos los primeros que cuando pasa una desgracia, los primeros que vamos. Pues ahora tenemos que estar ahí. Atención, presidente Luis Abinader. Mande a los organismos de inteligencia de la República Dominicana a investigar qué es lo que está sucediendo. Mira, ahí llegó la primera, la primera dama. Ella tiene que hablar porque ella sabe claro. qué fue lo que pasó. Y mira ahora, señores, también eh, eh, hay gente que se le va la mano. Ah, de que, que los eh, paramilitares, los terroristas, no sé quién, los que perpetraron a, a la casa del expresidente de Haití asesinado, del presidente de Haití asesinado, eh, del magnicidio que ocurrió en Haití. Ah, que se transportaron un avión delidoso de idosa del ex candidato presidencial de PRD, de Gonzalo Castillo. Señores, por eso no tiene que ver. Muchos empresarios haitianos, desde Jean Bertrand Aristide y, y, y muchísimos funcionarios y el mismo presidente han utilizado los servicios de, de Lidosa. No vamos a mezclar una cosa con otra. Lo que tiene que el gobierno, en vez de estar en de una eh, política barata, es mandar organismos de inteligencia a investigar qué es lo que está pasando en Haití y cómo nosotros podemos, de una forma u otra, aportar a la política de Haití no dice que, que, ah, no, que los pueblos haitianos, no, no, esto es un asunto de, de seguridad nacional. A Nosotros no, no, no, nos compite saber qué está pasando en Haití. Entonces el gobierno debe de hacerlo, mandar, porque ahí está el FBI, la DEA y todo. ¿Y por qué yo no veo presencia de las autoridades de República Dominicana? Yo no la veo. Entonces si, si, si Estados Unidos está ahí, ¿por qué no está República Dominicana? ¿Por qué no están los militares eh, eh, de inteligencia y toda esa gente en Haití? A, a, arranqué con eso porque me preocupa de que okay, abrimos la, eh, el comercio, excelente, buena medida, pero ¿qué es lo que está pasando en Haití? Nadie sabe ahora. Hay un juidero, mira, el primer ministro eh, Claudio Joseph, ahí tenemos la foto, señor director, acaba de renunciar. Ministro, que Fue cancelado por el presidente de Haití, Moise, y fue puesto Henry Ariel Henry. Ariel Henry fue puesto que no se llegó a juramentar. Pero ahora ya se, se ha descubierto la trama, la supuesta trama, que todavía yo no me conoce cuento, del médico de, que vivía, residía en Miami. ¿Eh? Ahí se ha hablado muchísimas cosas, financiamiento. Ahí hasta, hasta el narcotráfico supuestamente está metido en el asesinato del presidente Haití -Mons. Todavía, Roberto, yo entiendo que el verdadero móvil desde ese magnicidio no se ha aclarado. Bueno. Porque cada, cada día surgen nuevas informaciones. Entonces, son informaciones que tú como que no puedes cuadrar las fichas porque son totalmente diferidas al hecho. Me explico. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pero tú no puedes coger la mitad de esta para unirla con la mitad de esta porque son dos cosas desviadas. Entonces, señores, eso fue el 7. Hoy estamos a 19. Ya debe de por lo menos... Bueno, ahora con la llegada de la primera dama o ex primera dama. No, no primera dama. Primera dama, no, todavía. Que, Vamos a ver ella, si. Ella, ella, ella fue electa claro, democrática. De, entre comillas, entre democráticamente. Comillas. Vamos a ver si ahora ella, porque mira mira algo que ella dijo. Yo me salvé, yo me salvé de casualidad, dice ella. A mí me, yo me hice la muerta, a mí me pisotearon, dijo ella. Yo me hice la muerta y, y caminaron a, a, por encima de mí. Entonces, ay, ella ay, fue ay, muy inteligente. Entonces, ella pudo, si ella se hizo la, la muerte, entonces ella pudo escuchar palabras. O sea, ella ella puede, ahora sí, ella puede aclarar Hay que ver, porque, porque hay muchos todavía, como te digo, está sí, nuvoloso tan... Por ejemplo, al principio dijeron que ella a, a, había dado declaraciones en su cuenta de Twitter. Nosotros las confirmamos. Ella nos dio no dio declaraciones por contra Claro que no. Al contrario, los últimos tweets de ella eran a, a, a, dando retweets de lo que subían de la cuenta de su, eh, de su eh, del presidente eh, asesinado, eh, Moise, eh, de Haití. O sea, que eso es falso.